Estrella Brillante. Camina, no corras. Poder tener el deseo que te pido esta noche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 estrella que veo esta noche, desearía poder tener el deseo que te pido esta noche.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 Yo fuimos al campamento con el Capitán Gooding. Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Doodle ya así, Yankee Doodle dandy. Escucha el ritmo de la música y se hábil con las chicas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 Yankee Do sí sigue así Yankee Do Do Escucha el ritmo de la música y se abren con las chicas Diez botellas verdes ganas en la pared